Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Betty Cárdenas y hoy vengo a mostrarles la nueva herramienta que es nuestro mandril para hacer brazaletes, pulseras o también dijes grandes. Bueno, este mandril, como saben, todo lo que le hablamos en mandril y en alambrismo es para dar forma a los alambres. Entonces, este mandril es utilizado principalmente para armar o darle forma a lo que son brazaletes él viene escalonado y sus medidas son 5 en diámetro, son cinco centímetros, eh, 5 centímetros 5.8, 6.4 y 7 para saber en medidas más o menos eh, se calcula porque los, los brazaletes también vienen en medidas podríamos hablar de una talla XS, una S, una M y una L entonces vamos a mirar cómo le damos forma a un brazalete. Entonces voy a tomar esta medida, hasta aquí tengo un tejido y lo que voy a hacer es que él me va a ayudar a dar forma a mi tejido. Listo, esta es la forma ideal porque si lo trabajamos sobre algo que no es tan fuerte, pues no nos da la forma que necesitamos correctamente. Si quiero que me quede más cerrado, lo trabajo en una más pequeña. Y cuando necesitamos dar forma a algo más grueso, Aquí solamente es a darle con la mano cuando trabajamos cosas delgadas. Si ya necesitamos darle forma a algo más grueso, yo lo puedo ir trabajando para irlo cerrando un poco más. ¿Listo? Cuando ya necesitamos hacer algo más grueso, este lo voy a trabajar aquí. Entonces vamos a hacer uso de una herramienta que es un martillo de silicona para que no nos vaya a maltratar el alambre. Entonces estas puntas yo tengo que o darle una mejor forma, voy a trabajar con un martillito de silicona. y si necesitan de pronto que quede cuando queda muy deforme o algo entonces uno con el martillito sobre el mandril puede ir dando golpecitos y esto me ayuda a que me quede de mejor forma entonces si voy a trabajar lo que son dijes o algo porque me sirve también para hacer dijes voy a trabajar de la misma manera como cualquier mandril vamos a dejar un espacio ya no vamos a necesitar el tarrito con lo que normalmente nos ayudamos porque la herramienta ideal pues es el mandril además que tiene los tamaños entonces voy a utilizar aquí para hacer una base para un dije también nos sirve para hacer candongas entonces lo que hago es que y aquí sobre el mismo mandril vamos a darle forma, sin sacarlo del mandril. Vamos a apretar. Sirve para una base, para un alete grande, para un dije. Y lo ideal es que sea una base, cuando trabajamos en alambre, pues que sea una base fuerte, pero que al contacto, al, al darle forma, no nos vaya a dañar el alambre. entonces por eso es recomendado el mandril en madera y puede dar forma a circular a cualquiera de los accesorios que necesitemos realizar. Esa es en sí la función de nuestro mandril.